proyecto me ha parecido interesante y divertido y he aprendido a comunicarme con niños más pequeños y enseñarles un poco de, de lo que puede pasar si utilizo mal las redes sociales. Y me gustaría animar a, a otros institutos y centros de Canarias a que hicieran lo mismo. ¿Qué les ha parecido la experiencia? Pues para mí fue algo en lo que he profundizado, porque en las redes pues ya sabía lo que pasaba, pero he profundizado más. A mí me ha ayudado mucho a manejar el uso de las redes sociales. Yo creo que es necesario saber este tipo de información para poder ser comunicados a, los, a las personas más pequeñas y el hecho de que nosotros seamos las personas que podamos comunicarle a los niños es mucho mejor que se lo comene con un adulto, ya que es como más de tu dato. Yo he participado en este proyecto y me ha parecido muy interesante y divertido. Lo más que yo me llevo de aquí es que la privacidad es muy importante y no hay que fiarse tanto de las redes. Eh, les animo a todos a que participen en este proyecto porque se aprenden muchas cosas nuevas. Para mí este proyecto me ha parecido divertido y menos y les animo a que participen en este proyecto porque aprenden cosas que no sabían antes y eh, cogen soltura para exponer hacia otras personas. El principal aprendizaje que hemos obtenido al participar en este proyecto ha sido ser conscientes de que también existe un mundo virtual en el que debemos ser ciudadanos responsables, comprometidos, responsables. Formar parte activa de la vida del centro. Esta experiencia nos ha parecido enriquecedora y entretenida. Hay que tener cuidado al usar las redes sociales, ya que todo lo que vemos en ellas no es cierto. Debemos aprender a administrar nuestro tiempo frente a una pantalla. No dejes que te controle. Tu privacidad es muy importante. Súmate a los ayudantes proyectos TIC y abre los ojos a tus compañeros. No todo es estar conectado. Desde el Área de Prevención de la Fundación Caneririchen, queremos agradecerles al alumnado que ha participado en este proyecto y valorar la labor que han realizado. Ahora es vuestro turno, chicos y chicas. Es vuestro turno de transmitir todo lo aprendido y realizar esta tarea de prevención con todas aquellas personas que muestren malos hábitos de conducta con respecto a las nuevas tecnologías. Una vez más, el cambio empieza por cada una de nosotras. ¡Muchas gracias! gracias.